Bienvenidos a un nuevo vídeo de Frikis y Camaras Soy Chime y hoy os traigo una receta muy especial Hoy vamos a preparar un cóctel En concreto, el cóctel Metroid Vamos a empezar Estos son los ingredientes que vamos a usar para la elaboración de nuestro cóctel A continuación vamos a ir explicando el procedimiento de cada paso Con nuestra coctelera preparada con una base de hielo pilé iremos vertiendo las cantidades necesarias para una persona Lo primero que añadiremos será una onza de ron blanco lo que equivalen a 30 ml. Ahora lo mezclaremos con una onza de licor de manzana, la que he usado contiene alcohol, pero podéis reducir el nivel total sustituyéndola por una sin alcohol pero recordad que sea blanco o al menos un verde claro. Cerramos la coctelera y lo quitamos para que se mezcle bien los dos componentes. Ahora pasaremos a añadir el ron con sabor a coco. Esta vez añadiremos dos onzas. Como veis, estamos usando dos tipos de ron, el primero mezclado con manzana y el segundo con coco. Lo que se podría decir que es un cóctel muy veraniego, ideal para el verano. Una vez vertidos en la coctelera, los removeremos para mezclar los componentes, tened en cuenta que antes lo he agitado, en esta ocasión solo lo remuevo para que la mezcla no impacte fuertemente con la mezcla anterior y se pierdan sabores, ya veis lo divertido que es esto. En el siguiente paso añadiremos el componente más importante, dos onzas de zumo de kiwi, lo que le dará el color a nuestro cóctel. Es un componente difícil de encontrar pero muy importante. No os recomiendo intentar hacer zumo de kiwi vosotros mismos, el resultado sería demasiado opaco y habría que diluirlo con mucha agua para que tuviese un tono más transparente, pero aún así perdería sabor. Volvemos a remover el compuesto como en el paso anterior para que se mezclen los sabores y los licores transparentes reduzcan la opacidad del propio zumo de kiwi. Para terminar la mezcla rellenaremos con sprite. Para este paso no es necesario usar la onza. Verteremos directamente la coctelera durante aproximadamente 2 segundos para terminar el cóctel. Procurad que el chorro sea medio y no os paséis de cantidad. Nuevamente removeremos el contenido de la coctelera y así daremos el paso final al cóctel. Como último ingrediente añadiremos cerezas en marrasquino, para simular los ojos de Metroid. Así que primero serviremos en una copa la mezcla resultante de todos los líquidos añadidos. Nosotros hemos usado una copa alta. Pero yo os recomendaría usar una copa baja. ¿Veis qué color más bonito tiene? Ahora, con cuidado, posaremos tres cerezas en el cóctel. Si lo preferís, podéis sustituirlas por fresas pequeñas, arándanos rojos o moras rojas. Y así damos por finalizado el cóctel Metrol. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Ellos estarán haciendo la cata? ¿Qué tal chicos? Bueno, está muy bien, no se sé nota tanto el mal alcohol. Está dulcecito. No, está muy dulce. Sí, sí. sí muy suave. Además es muy recomiendo. divertido. Sí, yo lo recomiendo. Un tributo a nuestro Así. Sí. Bueno, hasta aquí el vídeo. Recordad que estamos en Facebook, Twitter. Ahora incluso estamos en Instagram. Así que, seguidnos, ¿por qué no? Y estad atentos a los próximos vídeos. Bueno, nos despedimos. Dele like, suscríbanse y hasta pronto. Adiós. Adiós.